Nicole Neumann y Fabián Cubero tuvieron que encontrarse para la comunión de una de sus hijas. Fabián Cubero y Nicole Neumann tuvieron un sólido matrimonio que duró 11 años. Pero cuando llegó a su fin, a mediados del año pasado, todo se volvió un caos. La expareja no paraba de protagonizar escándalos mediáticos, todos los reclamos y enojos se difundieron a través de los medios de comunicación. Y todo empeoró cuando Poroto se puso en pareja con Mika Viziconte. desde entonces la guerra es de a tres y más agresiva que nunca. La nueva novia del jugador de fútbol llegó a decir sobre la modelo, con Nicole, el tema está complicado. Yo dije cuando me preguntaron, ¿esto se calmó? No, no se calmó. Me encantaría que descargue toda su bronca de una vez, que diga cuál es el problema, porque es insoportable. Es súper invasiva, está todo el día escribiendo, molestando. No está bueno. En su última declaración, Cubero admitió que tener un hijo con Mika sería catastrófico por la situación que vive día a día con su antigua esposa. Así de grave es la situación entre estas tres figuras mediáticas. A pesar de la difícil situación que viven. Nicole y Fabián tuvieron que poner en pausa la pelea para acompañar un importante evento de su hija mayor, Indiana. La modelo y el futbolista son padres de tres niñas, Indiana, Allegra y Sienna. Por lo que tendrán que compartir muchísimos eventos aunque no se soporten. La top model y el jugador de Vélez se reencontraron para la comunión de Indiana que se llevó a cabo en su colegio y luego en la casa de la conductora. Mientras Nicole se ocupaba de organizar todos los detalles del festejo, Cubero llevó a su hija a la peluquería. Ambos dejaron ver parte de la ceremonia a través de sus cuentas de Instagram. Nada se vio de Mika, que en cambio compartió varias imágenes de su salida nocturna. ¿Habrá asistido? Mira las fotos.